¿Cómo se hacen los bebés? La concepción y el desarrollo del feto son procesos fascinantes que involucran una compleja interacción entre el cuerpo masculino y femenino. Bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y a la vez muy importante, cómo se hacen los bebés desde la fecundación hasta el nacimiento. La fecundación. Todo comienza con la fecundación, el proceso mediante el cual un espermatozoide masculino se une a un óvulo femenino. Durante el acto sexual, el semen es depositado en la vagina y los espermatozoides viajan hacia el útero y las trompas de falopio, donde tienen la oportunidad de encontrarse con un óvulo maduro. Si un espermatozoide logra penetrar la membrana del óvulo, se produce la fecundación y se forma un cigoto, la célula inicial del embrión. El cigoto comienza a dividirse y a formar una bola de células llamada blastocisto, que se implanta en el revestimiento del útero unos días después de la fecundación. Desarrollo embrionario Una vez que el blastocisto se implanta en el útero, comienza el proceso de desarrollo embrionario. El embrión crece rápidamente y se divide en capas de células, cada una con un propósito específico. La capa interna, conocida como endodermo, se convierte en los pulmones, el hígado y el tracto digestivo. La capa media, llamada mesodermo, forma los huesos, los músculos y el sistema circulatorio la capa externa el ectodermo da lugar al cerebro la piel y el sistema nervioso a medida que el embrión crece se forman los órganos y las características físicas del bebé incluyendo la cabeza las extremidades y los órganos internos alrededor de la octava semana el embrión se convierte en un feto desarrollo fetal durante el resto del embarazo el feto continúa desarrollándose y creciendo durante el primer trimestre el feto desarrolla las uñas, las pestañas, los oídos y los dedos de las manos y los pies. Durante el segundo trimestre, el feto crece rápidamente y se vuelve más activo, moviendo sus brazos y piernas y respondiendo a estímulos externos. Durante el tercer trimestre, el feto comienza a prepararse para el nacimiento. Los pulmones se expanden y se desarrollan, el cerebro madura y el feto gana peso y grasa corporal. El parto. El parto es el proceso mediante el cual el bebé nace. A medida que el feto crece, el útero se expande y se prepara para el parto. Las contracciones uterinas comienzan a empujar al feto hacia el canal del parto y la dilatación del cuello uterino permite que el bebé pase a través del canal de parto. Una vez que el bebé ha salido del canal de parto, se corta el cordón umbilical y el bebé es evaluado por un profesional de la salud. El bebé puede ser amamantado o alimentado con biberón y se coloca en una cuna para descansar. En conclusión, la concepción y el desarrollo del feto son procesos complejos y fascinantes que involucran la interacción entre el cuerpo masculino y femenino. Desde la fecundación hasta el nacimiento, el cuerpo femenino experimenta una serie de cambios y transformaciones para llevar al bebé al mundo. Es importante que las parejas comprendan cómo se hacen los bebés y cómo ocurre el embarazo, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Las parejas que deseen tener un bebé pueden trabajar en conjunto para mejorar su salud y aumentar sus posibilidades de concepción. A lo largo del embarazo, es importante que la madre reciba atención prenatal adecuada para garantizar la salud y el bienestar del feto. Los profesionales de la salud pueden ayudar a las madres a comprender los cambios que están experimentando y brindarles información sobre cómo cuidarse durante el embarazo. En última instancia, el nacimiento de un bebé es un momento emocionante y especial para la familia. Con un cuidado adecuado y una comprensión profunda del proceso de concepción y desarrollo fetal, las parejas pueden disfrutar de un embarazo saludable y un parto seguro. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más videos como este. Gracias por vernos. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving